Yo soy Marcelo, ya en otra oportunidad expliqué qué es lo mínimo que hay que tener para darle el, el título de Home Studio. Pero previamente vamos a explicar unas cosas. Esto es un MADER, mother, ¿no? mother, tal micro, la memoria. Comúnmente los MADER, que son las máquinas de escritorio que traen esto, tienen una placa de sonido. Tienen la entrada de micrófono, salida... De los auriculares puede ser O de los parlantes Y esto depende del, dependiendo del madre Es entrada o salida auxiliar Esto en, en una notebook también es igual Tienen una placa onboard. Pero qué pasa Esta placa no tienen un driver Lo que se llama ASIO de baja latencia Entonces que hay que hacer Hay que conseguirse una placa Que puede ser PCI, puede ser Firewall Puede ser USB Que ahora vamos a explicar esta Que tenga un, un controlador ASIO de baja latencia Para poder desarrollar eh, para darle uso a ciertos plugins o algo por el estilo, ¿se entiende? Esto tiene salida de MIDI. Bueno, esta es la Audiobox. box, que en principio en la caja. Okay. La Audiobox. Ya después eh, con detalle vamos a, a describirlo hoy. ¿Mm? Tiene dos pre de, de micrófonos, salida de monitores, salida de auriculares, entrada y salida MIDI. Eh, la Audiobox también viene con un Studio One que es un DAO, que sería como un Pro Tool. Pero esta es la versión Artis. Okay. ¿Qué necesitamos para tener un home studio? Unos monitores de respuesta plana, Que en este caso son los Eris 4.5 de PreSonus Un micrófono que puede ser este de cápsula pequeña Que este es un Aries de M Audio de mano Este Aries de manos es ideal para usarlo en vivo Para un cantante por ejemplo que canta en vivo Reemplazaría perfectamente a un SM58 Pero este es condenser, o sea, este hay que alimentarlo en el caso de la AudioBox, tiene una alimentación Phantom. que Cuando conectas un micrófono, encendes el Phantom y alimenta los micrófonos. Tenemos un micrófono de cápsula grande, que esta es una versión china del 414. Este es el MC2000. Anda muy bien este micrófono, que ya lo vamos a estar probando. Viene con un antiviento y trae su. Valijita, y tiene cortes de graves y cortes de decibel en menos 10 decibel. ¿Qué tenemos acá, acá tenemos un controlador controladorcito que tiene 16 pads, varios eh, potes y las teclas mini de piano donde por medio del USB se conecta y se configura en cualquier dado que puede ser el Reason, puede ser Studio One, el Pro Tool y como iba diciendo, si no llegaran a tener unos monitores de respuesta plana o unos monitores de audio que se pueda decir que se puede mezclar o se puede masterizar, tienen acá los HD de Presono, que andan muy bien, te cubre toda la oreja y andan muy bien. Son semi -abiertos. realmente tienen un buen cuerpo en los graves, y cuando uno cree que con los monitores no le convencen mucho los graves, te podés poner los auriculares y probar a ver la profundidad de esos graves, a ver si estás haciendo bien tu trabajo. La o la masterización. La conclusión es la siguiente, los que tengan unos parlantecitos como esto, un micrófono como este y unos auriculares de los años 80 como este, por favor no le hagan creer a nadie que tienen un home studio, por favor. Para realmente llamarle con mayúscula, como mínimo, home studio, voy a enumerar de nuevo. Hay que tener unos auriculares profesionales, unos monitores de respuesta plana hay que tener como mínimo un controladorcito porque si uno necesita meter unas cuerdas con el rizon o meter unas trompetas o algo, algún sampler. Pueden tener un micrófono, si es condenser mejor porque va a ser más delicado con los agudos. Y bueno, y la placa de sonido no tiene que ser la on la que trae el mother por default en la máquina. Tiene que ser una placa que maneje ASIO. en este caso esta es la Audiobox. Cuando quieran tomar una buena acústica una criolla, tienen que tener un micrófono condenser de cápsula grande. En este caso es el MC2000, que viene en su caja, ya le expliqué. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por supuesto la máquina hoy en día, estamos en el 2014, como mínimo un Intel i5 de 4 GB de RAM. Como mínimo, el disco puede ser eh, lo que sea suficiente, de, 500, de 300, 500, un tera. Eh, eso es relativo, va a depender del, del laburo que le estén dando, ¿ok? Bueno, en estos días vamos a estar describiendo esto a lo que se le puede llamar un home estudio decente, ¿ok? Bueno, saludos, Marcelo.